lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido, pedir la gracia que se desee, y decir tres veces, María Rosa Mística, ruega por nosotros, María Rosa Mística, ruega por nosotros, María Rosa Mística, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, el Señor es